¿En qué te enfocas? ¿En lo negativo? ¿En lo positivo? ¿En lo bueno? ¿En lo malo? ¿En lo o ¿En lo doloroso? ¿Sabías que tu atención depende de ti y también no depende de ti? ¿Quieres saber más? Quédate en este video y te lo cuento todo. Bienvenido una vez más Cronopio a este canal, bienvenido a la tribu. Yo soy Olga C. Moret, mujer Cronopio, y mi razón para levantarme las mañanas y quedarme despierta por las noches es inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sé para que te conozcas, te organices y produzcas tus sueños. No tenemos que ser científicos, neurólogos, neuropsicólogos para saber que vivimos en un mundo lleno de estímulos un mundo lleno de colores, información, sabores nuevos a cada momento Seguramente habrás oído que el spam de atención o el período por el que podemos prestar atención a algo se va reduciendo cada vez y por eso este video que estás viendo empiezan con unas preguntas que quieren lograr intrigarte para que te quedes aquí y me prestes tu atención. Mientras estás sentado viendo este video, la realidad es que yo estoy compitiendo por tu atención. Y así funcionan las cosas Tengo que competir como compiten todos los demás Por lograr que tú me mires a mí No es fácil entender qué sucede en nuestro cerebro De hecho, tenemos muchas teorías Desde los griegos antiguos que estudiaban aquel fenómeno de la percepción Y cómo esta razón que parecíamos tener Esta alma que parecíamos tener Influenciaba eso Y también viceversa no deja de ser un misterio lo que sucede aquí arriba. Y es que la ciencia va descubriendo cada vez más cosas, pero aún son teorías. Podemos llamar atención a este proceso que ocurre en tu cerebro y que busca manejar cuál va a ser el estímulo ganador de tu atención. Es el proceso por el cual dirigimos nuestro foco, enfocamos a una u otra cosa. Es un proceso de elección, es como una máquina, es como un algoritmo, porque mientras estamos enfocados en algo, lo que está a nuestro alrededor parece desfigurarse, parece ponerse como estas fotos blurry que ahora podemos tomar con un fondo como este que está distorsionado. Porque te estás enfocando en mí, no en los cuadros que tengo atrás. Si me alejo un poco de la cámara, entonces estos cuadros se van a ser más y más claros para ti. Pero yo quiero que siga tu atención en mí, así que quédate conmigo. Lo cierto es que la atención es súper necesaria y es algo que estamos usando constantemente. Piensa en mi? tu día a día y cómo utilizas tu atención para hacer las tareas que regularmente haces. Ariana, mi sobrina, me dio un ejemplo magnífico de cómo funciona esto y por qué la gente no entiende cuando hace lo que te voy a contar a continuación. Imagínate que estás conduciendo o manejando un automóvil y de repente te pierdes en la vía, no sabes muy bien en dónde estás, y al mismo tiempo estás escuchando esa radio punky, punky, punky, punky, punk y punk y punk. De repente sientes la imperiosa, la, la imperiosa necesidad de bajarle el volumen a la radio para poder concentrarte en los alrededores. Es decir, tienes que reducir el número de estímulos para poder enfocarte en algo que tienes que hacer. Así funciona todo, tendemos a enfocarnos en lo que representa un peligro inmediato para nosotros, por eso si oímos que algo se acerca acá podemos evitarlo, claro no somos Neo, el de Matrix, uff, evitando las balas, pero podemos evitar ciertos peligros. Por eso es importante que entendamos varias cosas acerca de nuestra atención y cómo podemos mejorarla. ¿Para qué? Para mejorar nuestra productividad y también para mejorar nuestra experiencia de vida. Te tengo una noticia mala y una noticia buena. La noticia mala es que, por razones evolutivas, tu atención se enfoca en lo negativo. Por dos razones fundamentales. La primera es que, enfocándonos en lo negativo, nos podemos cuidar para que los dinosaurios no nos devoren. También, las experiencias negativas son las que nos enseñan más en términos de supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a evitar ese estímulo negativo, cuando aprendes a manejarlo, tus probabilidades de sobrevivir son mayores. Ahora te quiero decir la buena noticia. La buena noticia es que tú decides si te quieres enfocar en lo positivo y enfocándote en lo positivo el resultado es que tu mundo se va a ampliar porque de alguna manera vas a estar más abierto, más receptivo a todos los estímulos y también el enfocarte en cosas positivas como la creatividad, la pasión, el deseo por hacer algo va a traducirse en una mayor curiosidad e imagina qué pasa cuando tenemos más curiosidad pues queremos aprenderlo todo queremos absorberlo todo por eso es que te quiero decir en este video que tú puedes mejorar tu atención y cómo la enfocas en determinados momentos esto no es fácil y te quiero hablar de dos experimentos que te van a demostrar cómo nuestra atención es afectada por los fenómenos externos, pero también por los fenómenos internos como nuestras emociones, nuestro estado físico, nuestro mindset o el momento en el que estemos y cómo queramos manejar todos los fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor. Si te está gustando cómo va esto, si te está gustando todo el contenido, considera suscribirte al canal y regalarme un like. Pero sobre todo quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías todo esto sobre la atención? Si quieres saber más cosas sobre la atención, te invito también a que me sigas en Instagram, en donde tengo un post de ¿Sabías qué? sobre la atención, que espero que disfrutes. Así que recuerda, Instagram Mujer Cronopio y suscríbete al canal. Quiero que me acompañes a hacer un experimento para que veas cómo funciona en realidad nuestra atención y cuánto nos tenemos que enfocar dependiendo de la tarea. El nombre del experimento es Stroop Effect. Y estas son las instrucciones del experimento. En esta tarea verás los nombres de los colores rojo, verde, azul y amarillo en diferentes colores impresos. Vas a responder ¿Cuál es ese color impreso? Por ejemplo, si ves green, que corresponde a verde, pero impreso en rojo, entonces vas a responder que el color impreso es rojo y vas a darle a la tecla R. Ok, voy a comenzar y se van a reír de cómo me voy a equivocar en este test. Además que está en inglés, así que es como triple dificultad. Azul. Green. Rojo. No. Verde. Azul. Verde. Rojo. Marillo, uh, verde. Uh, <risas> amarillo, uh, uh, verde, amarillo, amarillo, rojo, azul, azul, uh, no, <risas> azul, uh, azul, azul, <risas> verde, uh, amarillo, azul, amarillo, verde, no, azul, amarillo, verde, uh, rojo, uh, azul. <risas> verde. Ya creo que... Tienen la pista de lo que sucede con este test y es que tengo que concentrarme muchísimo para diferenciar lo que está escrito del de color que en realidad estoy viendo. El segundo experimento del que te quiero hablar no lo podemos hacer en línea, pero va más o menos de esta manera. Se le pidió a un número de participantes que vieran en una pantalla puntos azules. En algún momento se empezaron a cambiar estos puntos azules por puntos púrpura. Cuando disminuyó la afluencia de puntos azules, la gente ya estaba como preparada para esto y veía puntos azules cuando en realidad lo que aparecía en pantalla eran puntos púrpura. Es un experimento que menciona Mark Manson en su libro Everything is Fucked. Y te recomiendo que leas el libro y también leas sobre el experimento experimento se repitió, pero esta vez pidiéndole a los participantes que determinaran si una situación era ética o no ética. A medida que la violencia o lo escabroso de las situaciones iba disminuyendo, el participante iba le recalibrando su balanza moral y acciones que parecían éticas al principio fueron calificadas como no éticas. Una de las consecuencias de este experimento es que la gente o las personas que no han sufrido situaciones de violencia, situaciones políticas movidas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, entonces tienden a exagerar un poco con las situaciones que pueden ser normales y las califican como de violencia verbal, como que los están atacando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de la realidad se va equilibrando y se va equilibrando de forma tal que lleguemos como a un plató, como a un punto de estabilidad. De hecho en este mismo libro Mark Manson nombra que hubo otro experimento en el que se le decía a las personas que por favor calificaron su nivel de felicidad del 1 al 10 y sorprendentemente la mayoría del tiempo todo el mundo calificaba su vida como 7 y volvían al 7 y el 7. Salvo determinados picos, como accidentes, tragedias o cosas muy felices que variaban un poco la escala. Pero se descubrió que luego de pasar el momento de choque, la gente volvía a este plató, a este 7. Y ahora quiero que saquemos conclusiones. Y es que durante la investigación para este video se me ocurrió una suerte de fórmula que puede representar un poco cómo las cosas se afectan entre sí. Si lo pensamos bien, la atención que ponemos en el medio es afectada por agentes internos y agentes externos a nosotros Los externos pueden ser cualquier situación política, económica, geográfica, por lo menos si estás en una guerra Hay cosas que vas a tolerar más, la primera vez que ves un cadáver eh, no va a ser igual que la segunda, la tercera y la cuarta No te va a sorprender lo mismo Una persona de estas de Hollywood o un artista de estos de Hollywood que gana una absurda y pornográfica suma de dinero pues va a estar así en un mundo en que nada más lo va a sorprender, en que ya no encuentra placer en todo lo que ha probado. Y también factores internos, como nuestras emociones, incluso como nuestro estado orgánico, cómo estén nuestro, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, si le falta oxígeno, si no, si tenemos una patología. Todas esas cosas van a afectar finalmente esa atención. Pero hay dos cosas que quiero destacar como cosas que podemos poner a nuestro favor, por decirlo de alguna manera, y afectar esa atención de manera positiva. La primera es el conocimiento, sobre todo el conocimiento que tengas de ti mismo, de tus ritmos, de cómo trabajas, de qué te da curiosidad, de qué... Estímulos te, te, te perturban más, te ayudan más a concentrarte para que tu ambiente sea un poco más controlado y favorable para ti. Y la segunda cosa que quiero destacar es tu intención. Si tú tienes tus intenciones claras. Desde un principio, tú vas a poder ponerte del lado de la balanza de lo positivo. Y poniéndote del lado de la balanza de lo positivo, vas a lograr avivar esa pasión, esa curiosidad, sacar esa fuerza de voluntad que necesitas para enfocar tu atención en aquello que tú decidas que es importante para ti. No en lo urgente, no en lo que salta a la vista. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, que es el de los correos electrónicos. ¿Qué crees tú que es más eficiente? ¿Estar siempre con las notificaciones de correo electrónico y que te desconcentren todo el día? ¿O responder un correo electrónico cada dos horas en tu trabajo dependiendo de lo que hagas y responder de manera presente, de manera completa, de manera atenta? ¿Qué crees que va a pasar en una y otra situación? ¿Cuál crees que es la mejor vía? Eso depende de ti. Yo, para mí, la, la, la de no tener esas notificaciones y esos estímulos perturbándome todo el tiempo. Si logramos de alguna manera trabajar con nuestra atención a través de técnicas de productividad, a través de la maravilla del mindfulness, porque Buda tenía mucho, mucho conocimiento para sobre todo estar en el momento presente en el mundo que vivimos ahora, que está tan lleno de información y estímulos y mantenernos en este presente y no atados y llevados de un lado a otro por toda esa cantidad de cosas que nos están todo el día taladrando la cabeza. Y entonces cuando logremos trabajar esa tensión, cuando logremos, no la vamos a apuntar como un rayo láser porque evolutivamente estamos preparados para también defendernos, ver lo negativo, pero por lo menos vamos a poder mejorar las cosas. ¿Y en qué se representa esa mejora? En que vas a tener una experiencia de vida diferente. Vas a enfocarte en las cosas que son importantes, que valen la pena, que aportan a tu equilibrio, a tu armonía y finalmente a lo que tú puedes concebir como tu felicidad. Y también van a aportar muchísimo a esa energía productiva, a esa productividad que queremos alcanzar, porque la productividad es la única manera de hacer las cosas en el mundo real y que no se queden en tu cabeza. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que investigues un poco sobre mindfulness. Te voy a dejar unos videos en la descripción y por aquí en las tarjetitas para que te enteres un poco de qué va esto del mindfulness, que para mí es nada de religión, digo la verdad, sino que el mindfulness es un gimnasio para tu cerebro. Y te lo he dicho ya en muchos videos, si has visto más videos de este canal. Así que mindfulness es una maravillosa cosa que podemos hacer para prestarle más atención a lo importante y dejar que lo urgente se resuelva y no estar metidos todo el día en eso. Y espero que te haya gustado muchísimo este video, yo sigo investigando sobre la atención. Si quieres que te recomiende un libro que tengo por aquí, te recomiendo este libro de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Y también te recomiendo este libro donde estoy sacando una cantidad de información alucinante y que se me acaba de perder. Ah, no, es que lo tenía aquí. Este libro, Wrapped. Así que estos libros los voy a poner en mi biblioteca y puedes ir allí, mujercronopiocom biblioteca, y ahí tienes todos los links para todos estos libros. Si está la versión en español, también vas a tener la versión en español, pero mayoría de los libros están en inglés. Y ahora sí me despido, yo soy Olga Semoret, Mujer Cronopio. Espero tenerte aquí, mi Cronopio querido, la semana que viene con más temas sobre autoconocimiento, organización y productividad.